La voz de la comedia Sean bienvenidos a La Voz del Pueblo MX Este es su podcast de confianza ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte y saber que el pequeño Ian ya está mejor Alias el Wichi Alias, el Wichi ya se encuentra mucho mejor Y es que, pues sí, tuvo un incidente, un accidente No sé, yo he escuchado esa frase que los accidentes no existen Y nada no más son consecuencias de cosas tontas Yo era de la idea de vato, o sea, sí existen los accidentes son con... Pero viendo cómo cayó el Wichi, creo que sí, ese, ese dicho tiene razón En una bicicleta sí. estática se subió se giró y se cayó en una rampa en un rulo nada giró la bicicleta y se cayó se lastimó esta parte y estuvo unos días este pues fuera de combate completamente perdió algunas habilidades Uf, hablaba así como daddy Yankee ¿No yo, estaba, yo estuve pensando muy seriamente en ponerlo a cantar reggaetón y hacerme millonario pues ya hablaba el niño hablaba así, papá. Sí, papá. Yo dije, le doy unas letras misóginas, le doy unas letras <risa> machistas y pato, este compa nos va a hacer millonarios, pero sin embargo no. Tuvimos que ir al hospital, el hospital lo revisaron, la unidad, eh, hospital general de zona número 3 en Cancún. Quiero mandarles un fuerte abrazo, un saludo, una felicitación, un agradecimiento. Las atenciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando pasas de cierto nivel al segundo o tercer piso, son de primer mundo. Es una cosa increíble como los especialistas, el neurólogo, todo el mundo ahí viendo qué le pasaba al chamaco y viendo si había consecuencias graves. Afortunadamente radiografías, tomografía, análisis y todo eso develaron que el niño pues, solamente estaba inflamado, una severa inflamación en la meninges, en la parte interna, en la membranita esa del, que cubre el cráneo con el cerebro y está bien. Al día de hoy está bien, por ahí andaba platicándonos de Star Wars y de los Thundercats y de he y otra Qué vez. Agradable ya, 100% fluido y mis sueños de ser millonario con mi hijo cantando reggaetón se esfumaron. ¡Oh! Pero lo importante es en estos momentos <ríe> que el niño está bien y ya lo van a ver por ahí en videos de XHT Web en el futuro. Y vamos a hablar cosas de Star Wars y de cosas así, pero yo creo que después, porque créanme que después de dos días de no escucharlo de Star Wars, Star Plus, Escuchando que hable y hable y hable, hable de Star Wars De una forma frenética Me sentí aliviado desde cierto punto de vista Me sentí un poco más libre Sin embargo, pues si sí se siente la fe o no Ay, mijito, ya no está hablando bien No, ya está bien, ya está bien Y este punto pues nos sirve para entender Que pues, lo frágil que son las situaciones no Lo frágil que son muchas cosas Afortunadamente en este momento está bien No fue a la escuela porque obviamente Está en reposo y su profesora El otro día me dijo que si estábamos haciendo Estos videos que le mandaran un saludo, pero no recuerdo su nombre, pero es la profesora de matemáticas de la secundaria aquí de la colonia Villas-La Playa. Un saludote y perdón por olvidar su nombre, pero pues nos traen salsa, nos traen salsa la profesora y yo creo que está haciendo una buena chamba porque va a ser de esas maestras que nos acordemos para siempre, ¿no? Con el despeje de ecuaciones, el binomio, etcétera, etcétera. Pero qué bueno, muchas gracias, nos está viendo y creo que está suscrita la voz del pueblo, así que muchas gracias también y por eso no fue, profesora, no fue, porque, no por flojera, no porque haya ido a vacacionar a Disney, nada de eso, estuvo <risa> fuera de combate y yo creo que si de por sí es malo en las matas temática, si se lo mando así malo como estaba, va a ser algo horrible, entonces, qué bueno que todavía alcanzaron a descansar del Wichi unos días más en su secundaria, los profesores, y estamos aquí ya grabando este programa de día lunes, en el cual nos queremos enfocar el día de hoy a platicar algo, pues sí, vamos a hablar de la comedia, y esta sección se va a llamar la voz de la comedia, forma parte de las mismas, eh, de los mismos temas de la voz del pueblo, que constante los temas, y esta vez vamos a platicar so sobre la comedia, la risa. ¿Qué nos da risa? ¿Qué nos hace reír? ¿Por qué nos reímos? ¿Qué <risa> es esa ese elemento que nos destapa? Esa de jiji -ji -ji", o jaja -ja -ja", o nada más así de... <risa> <Y> <risa> Está padre, ¿eh? qué bueno. Y, y, y muchas veces nosotros pensamos ¿no? que la comedia pues, es como venimos creciendo, como veníamos creciendo y veíamos... A Derbez, a los otros, ¿cómo se llaman? Los que eran, que eran dos, los más este A toda las, a la tira cómica de Televisa y todo eso. Y creemos vagamente que por ahí va la comedia, ¿no? La comedia es burlarte del gordo, del chaparro, del flaco, del rico, del negro, del pobre, del no sé qué. Sin embargo, esta comedia, nosotros cuando las vemos y vemos que son medio innovadoras, pues no, no es cierto. Este tipo de comedia, por lo regular, eh, se asocia mucho a la parte de burlarte o de hacer menos al, al que tiene ciertas debilidades, ¿no? Lo ideal en este tipo de comedias es que se hace arriba. Vemos al rico y por lo igual, ah, el rico es tonto, ah, o qué hacemos, por ejemplo, con los chistes de gallegos, ¿no? Traemos este sentimiento horrible de que somos conquistados, los hinduitos conquistados, pues nos burlamos de los gallegos a un nivel en el que decimos, ah, son tontos los gallegos y se ponen a ver. Y si un gallego le dice a otro, revisa las luces intermitentes y se asoma el otro, ¿no? Y dice, está encendido. No, está apagado. Está encendido. Está apagado. Está encendido. Y ahí tenemos un chiste de gallegos y entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque este tipo de comedia, pues es como para liberar. ...como para liberar esta sensación de frustración y de estrés... ...y pues de todo después de todo, ¿qué es lo único que nos queda? Pues la risa... ...sin embargo, la comedia como la conocemos en su mayoría del día de hoy... ...no es algo muy, no es algo moderno, no es algo nuevo, viene desde los tiempos de Aristóteles... ...Aristóteles decía que si tú veías a un, a un colega o a un cuate que iba caminando y se tropezaba... Y pues si no te reías, eras, no eras humano, estabas mal. Entonces, este tipo de comedia viene heredando y se llama comedia aristotélica. De la comedia aristotélica, pues se van derivando todos estos chistes que por lo regular, pues son de... ¡Ay, el gordo se cayó! ¡Qué chistoso! ¡Jijijiji! Y se está quedando obsoleta la comedia aristotélica para nuestros días. ¿Por qué se está quedando obsoleta? Porque hoy tenemos todas las voces en Internet, en Twitter, en Facebook, en todos lados que nos dicen que está mal ejercer esta presión, ejercer esta superioridad sobre de otros. Pues sí, pues es básicamente así. Y que la comedia no tiene que ser aplastando al otro, no tiene que ser burlándote que si el otro está gordo, que si el otro está chaparro, que si el otro está verde, que si no sé qué. Y la comedia pues está perdiendo esa fuerza en ese aspecto, ¿quiénes son estos este, exponentes? Pues recordarán en los tiempos, por ejemplo, Teo González, el chavo este que se parece a Tau Pai, Pai uno flaco que tiene una cola de caballo y que hacía un chiste Gracias. muy recurrente de, de Bochito, ¿no? Y dije, o un chiste recurrente de, de Juanito, no, como decía, ja, ja, ja, ja, ja, y el otro decía, ¿qué quieres, jamón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Javier se cayó! ¡Ah, Javier se cayó! Pues era porque <risa> hacía chistes como de gente tartamuda, <risa> gente que tenía problemas. De habla de... De <risa> gozos, o sea, personas con divergencias neuronales que hoy en día ya está como mal visto, ¿no? Que utilices tu privilegio en el que no tienes una divergencia neuronal y... Como hacía yo las bromas con Wichi, ¿no? Wichi estaba mal, hubo problemas. O... Oh, pues, sí. Como, ah, ¿no? Como Silvester Stallone. No, sí, hablaba, hablaba mal y yo dije, vamos, no, pues vamos a hacer la broma de que ya es, este, va a ser cantante de reggaetón. Para los tiempos modernos, esta comedia aristotélica ya está mal vista. Entonces, ¿cuál es la otra rama? ¿Cómo vamos a entender ahora la comedia? Desafortunadamente no estamos listos Para la nueva forma de la comedia La nueva forma de la comedia Está complicada de entender Porque muchas veces ya no es ni siquiera graciosa Porque se tiene que focalizar en los nichos En los cuales se desplazan las personas Hace unos, hace unos días yo estaba botado de la risa Porque eh, y hacíamos un chiste ¿no? de, de la caja de Schrodinger, El gato de Schrödinger el gato de Schrödinger pues es todo Es un experimento muy popular En el cual el gato está vivo o, Y está muerto al mismo tiempo dentro de la caja Y no sabes cómo está el gato Hasta que abres la caja abres. Pero yo me imagino Que imagínate, estás con tu Experimento del gato de Schrödinger Y abres la caja Y te sale una iguana <risa> <risa> ver, Yo a mí me da muchísima risa votar ese tipo, de esa este, hipótesis, ¿no? De que vas a saber si el gato está vivo o muerto. ¡Sorpresa! No hay gato, hay una iguana. Entonces, la, la risa, a lo mejor para la gente que no está familiarizada con el experimento de Schrödinger, te quedas así de... Los grillos, ¿no? Y, y pasa una tumbleweed y... ¿Y qué está ocurriendo? Pero pero por allá habrá 7, 8 matemáticos botados de la risa. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque la comedia o la, la la fuente de la risa está focalizada en un nicho. Nicho. Otro chiste matemático, por ejemplo, yo les pongo 0, signo de admiración igual a 1. Quiere decir esto, el factorial de 0 es igual a 1. Y si se lo pongo es a un programador, el programador se va a quedar, ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? porque en programación cero, signo de admiración igual a uno, significa diferente entonces el programador el programador no va a entender qué está pasando pero el matemático arriba va a estar risa y risa porque dice, ah el factorial de cero es igual a uno, pero el programador va a decir, cero es diferente de uno, y, y, y, y entonces estos, estos tipos de situaciones que generan la risa Actualmente están tratando ya de permear o de tratando de entrar hacia el, hacia el público en general. Sin embargo, es muy complicado llegarle a la gente si no forma parte de sus situaciones diarias. Por ejemplo, eh, Franco Escamilla, uno de los exponentes de comedia que ya no recurre a la comedia de, de tipo de humillación y de tipo de chistes y gangosos y eso, sino que va contando Cosas similares que a todos les pasan, contaba en sus stand-ups, en sus, en sus rutinas, contaba un suceso en el que su hijo Pues tenía que escribir su nombre. Y ahí estaba el niño, ¿no? Y Ay, mi nombre. Y híjole, es que ya no me acuerdo. Es tu nombre, mi hijo. ¿Cómo no te vas a acordar que es tu nombre? No, es que ya no lo sé. Y todos los que hemos tenido hijitos en, ed en edad escolar, pues, los niños están escribiendo su nombre y se cansan. Y a mí me pasó con el witchy a los 5 o 6 años. Se llama hacían, ya no puedo, ya no puedes, no me lo sé, es tu nombre, es que no me lo sé. Bueno, no, no pon las mismas letras que tienes arriba, o las abajo, y, y el Cópiate. chiste es sí, que y, y la risa está, está en estos momentos pues, saliendo la fuente, y ya no es de que alguien se cayó, alguien le dieron un pastelazo, alguien este tuvo como estas situaciones, ¿no? Digamos que esta evolución que está teniendo la comedia hoy en día nos está costando un poquito de trabajo porque ya no es el chavo del 8 pegándole al señor Barriga, ¿no? Dándoles el escobazo así y el otro... Uh, uh, o, o, o pegándole a doña Florinda con la pelota o cosas así. Porque incluso, aparte de la comedia, aparte de las fuentes de la risa que nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años, fíjate que yo no lo había pensado, pero estamos en una época en la que este todo este tipo de cosas se mueven en una delgada línea. Entre el jajaja ja, ja, que risa y, y vato, eso ya es acoso sexual, o sea, está peligrosísimo, porque incluso hace unos años eh, a mí me dio como la curiosidad del albur, ¿no? Porque mucha gente, yo siempre he sido una maleta para el albur, ¿no? Y, y, y cuando más me albureaban, yo trataba como de decir, no, no lo siento, o sea, no me da risa. O sea, lo que tú me estás tratando de decir es que me estás insinuando una relación homoerótica homo en este en todo este <risas> juego de palabras. ¿Te parezco agradable? ¿Te gusto? Alguna cosa así. Mucha gente, muchos de los que me albureaban se, se enojaban, ¿no? es que te ¡No! O sea, ¿por qué? Porque parte del nicho del albur, por ejemplo, eh, en mi mente, pues como que no entraba, ¿no? O sea, yo no distinguía los juegos de palabras, ¿no? Y muchas veces, este, a lo mejor decía yo una frase, oye, voy a ir por café, este, también voy a ver galletas, y todo risa y risa, así, <risa> ja, ja, ja voy a observar las galletas, o sea, ¿cuál es el chiste? No lo entiendo, y ya cuando de ver galletas, ah, ver galletas, ah, pues sí, con razón, pero ¿cuál <risa> es el chiste, no? ¿Qué significa? Y todo ese tipo de cositas que van generando como la risa, o sea, que es como la fuente de, de repente, dice, ah, <risa> ¿qué, ¿qué está pasando? pues van, vienen desde este punto de vista en el que se, se desplazan, ¿no? O sea, ah, qué divertido ver galletas, ver gancitos, ver gaviotas, todo ese tipo de cosas, pero de repente te pones a pensar que vamos a usar las palabras técnicas. ¿Por qué, por qué quisiera yo ver el pene de otro hombre para que eso cause risa? O sea, olvídense de tamaños, olvídense de, de circunstancias, formas, colores, todo, todo eso, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido que el alburro sea en este momento para mí, por ejemplo yo, yo recuerdo que no me, no me hace gracia no me hacía gracia y no me daba risa entonces esta parte que vamos como viendo es muy complicada y la evolución vamos, vamos a ir viendo que muchas veces es como complicado entender lo que la gente hace, en TikTok hay una chica que se llama Naranja Mecánica Naranja no sé qué vamos a ponerle en los comentarios Aquí que la ponemos? Aquí la ponemos, eh, se llama naranja, no recuerdo, pero en la palabra naranja. Entonces, esta chica usa una técnica que se llama clown de payaso, tal cual. No se maquilla, no hace nada, pero lo que hace es expresión con su rostro. Hace risas, hace caras, hace como que chupa un limón, gira, se cae, hace cosas que, que cuando... Sobre todo los que son de 35 a 45 años, que ya so, nos las damos como de muy maduros, la vemos. Y, y así de. Mmm, ...la entiendo. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? O sea, mucha gente le pone jajaja, ja, ja, qué divertido, bien bonita y no sé qué, pero la mayoría a la mayoría de nosotros no nos causa ese clic para que sea divertido, para que sea una risa espontánea y sea una risa que digas, ¡ay, sí, mira, sí está funcionando! No, lo puedo, no, no entra. ¿Por qué? Porque la generación de, este, de esta reacción de risa, pues no, no cae. Y todos los ejemplos que pongamos que no entren dentro de este término aristotélico, por ejemplo, nos va a ser difícil nosotros, este, como generación anterior, Poder encontrar ese punto de, ay, es divertido, no es divertido, uh, uh. y sobre todo nosotros, porque nosotros los adultos contemporáneos, 35 a 45 años, la mayoría, en algún momento empezamos a decir, qué tranza con el Chavo del 8. o sea, con el Chavo del Ocho, la escuelita de Ortiz de Pinedo, la otra cosa, no recuerdo, y no recuerdo qué otra cosa era de televisión, pero todas estas... La risa ofertas, en vacaciones, ¿no? La risa en vacaciones, <ríe> todas esas ofertas, de repente quedábamos así de... O sea... Te reías por convivir, ¿no? Yo creo. Ajá, ya lo veías nada más por inercia o porque hubiera ruido en la televisión, hubiera ruido entre la familia que, para que no pelearas entre la tía o los terrenos y eso, y pues dejaban ahí a los pates estos contando chistes malos. ...situaciones ridículas y grotescas... ...como la Jorge Ortiz de Pinedo... ...y la escuelita y esas cosas... ...pero ya no era divertido... ...la, la comedia necesitaba... ...dar el siguiente paso... ...y de dónde viene ese paso... ...pues ese paso viene realmente... Con, ...comenzando desde, desde nosotros... no ...y los exponentes... ...por increíble que usted, eh, usted pudiera pensarlo... ...uno de los primeros exponentes... pues ...era Polo Polo... ...Polo Polo te contaba una historia y se quedaba así de y, y, y esa parte en la que contaba la historia y contaba esto y al final le daba como una conclusión Polo Polo contaba eh, los famosos chistes ¿no? que es como irte guiando y darte al último un, le llaman los expertos, le llaman los conocedores un punchline ¿no? que era esa de pum vale aquí la gente se tiene que reír y entonces ¿qué hacía Polo Polo? te contaba una historia por ejemplo este, hay un chiste no recuerdo ni un solo chiste iba contando una historia. De la hormiga y... y el burro, ¿no? No me acuerdo. A ver, cuéntate el pájaro y el chango. Venga, venga. O sea, es que los de Polo Polo son bien largos, cabrón. Sí, de, no, de... exacto. Y no hay como una especie como de resumen porque la anécdota se, se prolonga, ¿no? Y te empieza a decir del mismo chiste, de la misma anécdota van saliendo cualquier cantidad de situaciones y las situaciones van causando mucha, mucha risa. Y el y el elemento final muchas veces pues termina siendo o una relación sexual o algo así y ya no, ya, no, ya no nos haría gracia hoy en día o sea hoy en día sería complicadísimo que Polo Polo permeara como divertido por, por todos los sucesos que conocemos, sin embargo él es de estos precursores de cambiar la comedia, sí ahorita se van a super enojar, como algo tan vulgar, ese hombre tan vulgar es capaz de haber, sí ¿Por qué? Porque él no, no, no incurría en estos chistes del gangoso, ¿no? que hacía Teo González. Él no incurría en el otro chiste del señor este Jorge Falcón, que se burlaba de un, una persona fea, de una persona así, con sus caras y se delinaba y hacía todo ese tipo Eso de cosas. Va. Tampoco lo hacía. Él contaba las anécdotas o contaba estos chistes desde su, desde su perspectiva, desde su primera persona. Lo que hoy vemos con Franco Escamilla, Ricardo Farris, Sofía Niño de Rivera, bueno, ya no da risa, ya... pero hace el intento, <ríe> ¿no? Por ser una buena, eh, una buena exponente de la comedia. Eh, ¿Quién más? Los onzos de la cotorriza también, ellos hacen el mismo, la misma rutina, ¿no? Cuentan una comedia, cuentan una anécdota y le van poniendo groserías, le van Ador, poniendo. Man mucha como bulla y, ja, ja, ja, ja, ja, y muchas veces las risas pues nomás son de, de cuates porque no es tan divertido que digamos o por lo menos, no sé, a mí yo los he visto y luego me quedo así de ay, no entendí, se están riendo eh. sé que, o sea, sé que la gente se ríe y para la gente es divertido pero yo me siento como mal porque no me da risa y luego no sé cómo empezar a, a, a, a fluir esa onda, ¿no? sin embargo, ¿por qué? Como porque el... ajá, exacto a mí me cuesta trabajo empatizar o que me, que me contagien esta risa porque al final de cuentas no sé a qué se deba, ¿no? O sea, a lo mejor mi preparación académica tampoco es mucha, o sea, nada más la licencia. O a lo mejor la educación que da mi mamá, ¿no? Mi mamá así de, ¿estás viendo Polo Polo otra vez? ¡Paz, ¡Ah, chanclazo! ¿Por qué chanclazo? Pues no le gustaba a mi mamá que viera yo, que oyera Polo Polo por vulgar, por grosero, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, conforme fui como viendo esta evolución, la risa o la parte del, de lo que me daba como risa pues no era tanto que no fuera tan, tan sencillo. Entonces, muchas veces luego me cuesta mucho trabajo como empatizar ¿no? con la gente que hace chistes y eso. Pero yo creo que lo mismo pasa cuando yo, por ejemplo, veo los chistes. Hay un argentino, no sé si lo has visto también en TikTok, que se llama... Madialdi. Ese cuate es un señor como de 45 años también para empezar. Pero él hace comedia de tipo clown y comedia situacional eh, de deporte. Bueno, de box específicamente. Este cuate lo que hace es... llega y tiene unos palos de madera y hace unos movimientos medio exagerados de Wing Chun, de un arte marcial milenario chino, etcétera, etcétera. Y en uno de sus videos dice que le va a ganar al Canelo Álvarez el canelo álvarez es un atleta de alto rendimiento con una musculatura impresionante una cosa ridícula y más allá de que el canelo álvarez sea un ser inflado por la televisora y no sé qué pues es un vato que está formado hace ejercicio corre diario y tú ves al día al día y parece un oso panda entonces dónde está la comedia que es imposible que una persona que con esa situación física ...le gane, así sea imitando el Kamehameha de Goku... ...entonces yo cuando lo vi me dio mucha risa... ...sin embargo el grueso y, y fíjate la parte, la parte irónica... ...los haters del Canelo, o sea los haters del Canelo... ...venían al TikTok de este cuate y, y le escribían... ¿no? ...¿cómo le vas a ganar al Canelo si el Canelo es una y que nos mató? Acabas de decir que el Canelo es un costal... ...porque vienes y le pegas aquí al otro... ...porque el otro está haciendo la situación... En la cual dice, no, pues yo sí le gane que no sé qué, pero nada más es como el clown en el que sabes que no le va a ganar, sabes que no va a haber nada, pero le está pegando a los dedos. Esto es muy muy común en, en los shows de clown antiguos, por ejemplo, no sé si recuerdas, ¿no? en la película Tumbo quieren apagar un incendio. Y están los bomberos y llegan y se echan el agua ellos mismos Y jamás van a apagar el incendio los bomberos así de los payasos Porque el chiste es que veamos que hacen sus, sus payasadas Entonces el chiste con este Y esta, esta evolución de la comedia, esta evolución de ahora Ahora que me va a dar risa, ¿no? Durante el proceso, uh -huh. por ejemplo, que nos da risa los memes, por ejemplo, el, los de la chancla, ¿no? Que hay uno muy, hay uno chancla, muy bola divertido, bola. Que, que la mamá evita la chancla y abajo está un segmento, una imagen de Goku donde están esquivando uno de sus poderes así de ahora ya eres grande y evitas que la, mamá, la chancla te pegue. O sea, ese tipo de cositas en los que se narra la situación, en los que se narran los elementos vivenciales que nos, nos causan ya este sentimiento de risa, está evolucionando. Digo, ya dejemos de largo las situaciones de risa de nicho, por ejemplo, el que hay uno que está por ahí, no sé si sea un audio, pero creo que era con Roberto Martínez y Franco Escamilla está entrevistando o Roberto Martínez está entrevistando a Franco Escamilla. Y le pregunta, ¿no? Este, ¿Cómo le dice el rapero a la parte de la mente que tiene que ver con el sexo y la del deseo, ¿no? Y el otro se queda así de, no, no sé. ¡Eh, hey, yo! Y el otro así de, no le entiende, ¿no? Si de, no o sea, dice el ello, ¿no? Porque es el yo, el ello y el super yo. Pero los raperos ves que siempre dicen, hey, yo! mamo yo no sé qué! Y entonces el chiste está en que. Llevas la parte de la filosofía hacia este y dices, ¿cómo le dicen? eh hey, yo! Y entonces el chiste es tan complejo, es tan difícil de a la primera lo captas así de... Así. O sea, así lo entiendo porque la filosofía dice que el ello es el que tiene que ver con tal parte de la conducta humana. Pero ¿qué tiene que ver con los raperos? Porque los raperos cuando están rapeando están haciendo... siempre dicen, ¡eh, hey, yo! O algo así de... para señalar, ¿no? Ey, yo, o algo así. Entonces, uh -huh. ello, ello, uh, Bueno, Bueno, es, es un chiste que cuando lo ves la hay primera que tener, vez... Hay que tener pero, un background. Tienes que tener un background de cosas de filosofía, de, de música, de rap y todo ese tipo de cosas, para que ahora la comedia... Luego Incluso yo luego veo estos tipos de, este tipo de chistes, me quedan doliendo aquí de, de la risa, ¿no? Y ahí ves al witchy y a mi esposa o a mi hija así de... No me el chiste ese de la caja de rodinger que en lugar de gato hay una iguana, yo lo, lo, lo cuento, a mí me, me da un montón de risa, pero todo el mundo se queda así de... Porque el background que se necesita, por ejemplo, digo, gato, el truco, digo, no, perdón... El experimento de Schrödinger en el que dices que hay un gato vivo y muerto al mismo tiempo dentro de una caja Pues es algo muy común, lo lees en la revista, muy interesante ¿Por qué habría de ser algo tan difícil como de siquiera entender que lo ves y dices ¡Ah, sorpresa! No hay gato, es una iguana Y además, este, eh, no sé, está viva o algo, algo distinto que, que, que te saque del, del tren de pensamiento y ese tipo de cosas es lo que, por ejemplo, a mí me, me, me causa una risa, pero desbocada, ¿no? No, no, no el albur, no, no, no que se caiga así. En, en el análisis que hicimos de Batman, por ejemplo, uno de los momentos más dramáticos y más este intensos de la película de Joker de Joaquín Phoenix es cuando Arthur Fleck mata al cuate que le da la pistola y el enanito está ahí adentro. Y el enanito está as asustadísimo la persona este, pequeña está asustadísima en el cuarto donde Arthur Flair ya mató al otro cuate, ¿no? Y quiere escapar, y al momento de quererse escapar la puerta se atora, y quiere, quiere abrir la puerta, pero no alcanza la puerta. Es un momento... Cerrojo, ¿no? el Cerrojo, no alcanza a abrir el cerrojo, y, dicen, y y brinca y brinca y no puede, ¿no? Y la desesperación es tal de este cuate que se ve no la y llega el Joker y le abre la puerta. Y dice, tú siempre me trataste bien, y ya se va. Pero bien, el momento así. es tan intenso, tan... así la música... Uh, y toda la gente así de súper traumada, ¿no? Híjole, el y yo, yo risa y risa, porque me dio mucha risa que no pudiera escapar de que de la puerta y que no, que no alcanzara, entonces la parte subjetiva de la comedia, en estos momentos en esta nueva evolución que tendría que estar haciendo, la baraja se amplía pero de una forma exponencial porque va a llegar el momento en el que muchas veces habrá cosas que a todos que permeen y a lo mejor si nos den risa sin embargo habrá cosas que no sean tan fáciles de digerir para la mayoría y la comedia pues otra vez quede como en un limbo, ¿por qué? porque por ejemplo no sé qué otro comediante recuerdes, así dijeras tú este sí aportaba, este sí me hacía reír o este sí me me recuerdo de algo, de alguna anécdota pues a mí me gustaba lo clásico pero me gusta también lo nuevo a mí desde Chaplin la comedia muda este me parecía también muchas cosas muy geniales pero era así muy de situación era muy de, de ver el contexto de lo que estaba sucediendo como para que te diera risa lo que estaba haciendo digo al final del día eh, ya, ya estando por ejemplo en la universidad aprecias más esos tintes no por ejemplo un, pro, un profesor nos puso o nos exhibió por primera vez esa película de Metrópolis, se llama, que es de Chaplin, precisamente, donde maneja la problemática o el tema de la industrialización y la globalización, pero pues, Chaplin lo acompaña con su comedia, y obviamente te la, todo el viaje donde te está explicando, eh, te está dando una lección al mismo tiempo de comedia, pero también te está dando un leccionamiento, es, hay un cuate muy bueno, es algo peladito aquí en, en el TikTok que he visto, que se llama el tío Kardef. Es un cuate que le pone el, el filtro de ojitos y boca a fotografías y va contando como la historia, ¿no? Pero es tan florido el lenguaje que les dice hijos de su puta madre, no sé qué tanto, pero al mismo tiempo involucra la, la comedia, ¿no? Y la situación. O sea, no, no gasta ese recurso, como veo lamentablemente que pasa con muchos estandoperos que para todo traen la palabra verga en la boca, ¿no? Dicen verga para esto, verga para otro, y deja de ser como que, que, que cómico en, en un instante, porque pues lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que nos tocó la situación, por lo menos a mí, de que hacer con comedia más familiar Lejos de todas las eh, interpretaciones de malas palabras Se decían malas palabras al momento que tú te juntabas con tus cuates Y eh, las los, los mismas situaciones que tú dices de, de los albures y todo eso Que tampoco en un momento me pareció gracioso ya eh, Por lo menos recientemente conocí unas personas en el trabajo Que se querían llevar como que albures y yo como que me zafaba de ese tema, ¿no? Como que no le seguía el juego. Porque decía yo, pues eso ya... Como que ya caducó para mí esa, esa situación. Yo lo vería en el, en el sentido de que... si sí, la comedia tiene tantas formas. Eh, tiene tantas vertientes, ya tantas aristas. Que pues realmente... Pues se volvió como... No sé si de nicho. O, o realmente... El éxito, por ejemplo, de los nuevos comediantes, como mencionabas, de la cotorriza, pues es el éxito, su irreverencia al, al momento de burlarse de lo no propio, ¿no? Usan mucho los chistes de niños con down, usan mucho los chistes de los judíos, usan mucho los chistes de otro, en situaciones que son digamos incorrectas para muchos pero que a lo mejor en, en cierto sentido no te animarías a decir o aplicarlo porque no a todos les sale el chiste, ¿no? Hay gente que, que puede y sabe decir eh, pues una situación en específico sin que se malinterprete y te están tachando de, de una persona racista o de alguien que es indolente, como a Platanito le pasó, ¿no? Me parece muy buena la comedia de Platanito porque también le gira la ardilla al momento de elaborar sus rutinas pero ya ves que le pasó esta situación desafortunada del, del chiste que dijo de la guardería que se quemó y pues ahí este, tuvo un momento como de, de sin sazón ahí en su carrera por la misma situación ya el mismo gremio lo regresó lo fue adoptando, lo fue acogiendo y pues ahí está otra vez ¿no? que me parecía muy agresivo al momento, bueno no sé si llamarle comediante, pero creo que quiere generar eh, ese ambiente, es el escorpión dorado, ¿no? también fue muy eh, digamos eh, muy aventurado en su personaje al momento de que mentaba a la madre, que decía puto para todo el tiempo, que, que estaba este, siendo muy grotesco ¿no? ahorita ya el personaje llegó yo con una cierta madurez en el cual ya no, ya no ves esos matices que sí tenía al principio con Whatever, ¿no? Que le decía tú pinche adoptado, negro, cara de chango, <ríe> todos los insultos que se le pudieran atravesar se los decía a su hermano, ¿no? Entonces realmente este esa, esa comedia nueva me gusta a cierta parte, no, no con todos convivo, realmente eh, son pocos, pero no, no todos... Eh, eh, tienen como mi atención porque he visto incluso que por ejemplo los estando peros que ya está toman curso para decir chistes y tienen como su su cierta dinámica, su cierta metodología como para generar una rutina, venirla a presentar hacer remates como le, ellos le llaman me saca mucho de onda que es casi siempre cuando los entrevistan digan que sus referentes son casi siempre Chapel, que es un gringo o otras eh, comediantes gringos que realmente a mí desde la de infancia no sé si por no ser bilingüe pues nunca me parecieron graciosos a la fecha yo creo que, que no me parecerían graciosos porque eh, pues yo siento que la comida tienes que ser un poquito más orgánica ¿no? eh tiene que salir como del, de la improvisación, de la picardía mexicana. Por lo menos aquí en, en la ciudad. Eh, pues sí era muy común, ¿no? Como tú dices, escuchar a Polo Polo con las groserías. Y creo que eso que te ponía rojo, que te sonrojaba por... Porque estabas oyendo a un señor decir, groser tanta majadería. Ese era el éxito que tenía este, esta persona. Pero eh, si tú hablaras de, de qué me da risa, Incluso a mí me da risa mucho la situación de, de que alguien se caiga, se lastime. Por ejemplo, hubo una escena en, en una película que se llama Ted, que es de un oso de que habla, si ¿Sí la llegaste a ver, que llegan a una sala de espera y se le ocurra subir los pies a la mesa de cristal y la rompe. Patrick Mayhan tiene una oficina elegante, ¿no? Uh -huh. Y esa es nuestra primera impresión. A mí me pareció, me pareció tan gracioso que me estuve riendo cerca de tres minutos en el cine. Ya después de que todos se rieron ya me seguía riendo por, por esa situación. O sea, me, me pareció tan, tan inapropiado el momento, tan chistoso, tan natural que eso realmente me convenció. Pero y, y te digo, por ejemplo Franco Escamilla que ya también lo mencionaste. Él sí siento que la, la comedia o las rutinas que trae Tiene como la parte A, B, C y D Y sobre esos huecos construye la comedia con su experiencia propia Y no se siente tan acartonada como la de otros estandoperos Que acompañan el mismo chiste siempre con una historia ya también prefabricada eh, Franco lo hace pero lo, lo, lo hace notar más natural Los de la cotorriza, pues... Con la pura risa a veces del cuate este del eslomo se contagia uno de estar riendo y el otro cuate que está a su lado el Ricardo Pérez eh, sí llega a tener a veces esbozos de humor mal, más inteligente pero eh, siento que complementan y si no estuvieran juntos uh, no me atraería por ejemplo ver a un, un show de alguno en específico sino que esa combinación que lograron tener en, en ese proyecto que tienen de la cotorriza, pues sí es, este, es Es la clave de su éxito Al, al día de hoy eh, yo, yo también eh, Antes de, de abordar Estos temas, era muy fan de, de, sí, de unos gringos Pero tipo de comedia, por ejemplo De, de Zulander Que era como una comedia este, Pues de farsa, ridícula De esas que, que Traen la mirada de trueno y ¿Cuál es la mirada de trueno? Que es igual que la magnum que la Super Magnum Y la y eran <ríe> cuestiones tan simples uh, Porque nos hacían reír Bueno, por lo menos a mí y a mis primos Nos hacían reír bastante O incluso sí este, Los cuates que querían Imitar a, al mismo Polo Polo Y contarte los chistes Y que llegaban uno que otro cuate Tus cuates sí era chistoso Pero otros pasaban a cagar los chistes no Como así se decía Y bueno, al día de hoy eh, está mal visto que algunos comediantes toquen temas sensibles, eh, como lo fue eh, Chris Rock en la entrega de, de los eh, Oscars. donde se refirió a, a la calvicie no, no de la esposa de Will Smith. No, pues ya no, sabemos todos mira. qué pasó, ¿no? Entonces, ¿crees que debería haber tomado esto como un chiste siendo Will Smith? Pues precisamente, no sé si cómico, pero es un actor que ha hecho cosas cómicas. ¿Crees que no aguantó vara o qué pasó ahí, según desde tu punto de vista? Mi teoría en ese punto es que hay un escritor de todo el show, ¿no? Ajá. Y en ese momento Chris Rock también es... Chris Rock es bueno, o sea, te, te cuenta las historias y luego dices que yo dije que no estaban prohibidos entrar los negros, pero yo soy negro y que no sé qué. Y todo el show de Chris Rock sí te da como de... Ay, está entrepedito entre las situaciones que ha vivido de racismo, pero al mismo tiempo lo, lo hace como... ...como con gracia, ¿no? Incluso hay un meme ahí... ...que él está contando el chiste de su divorcio... ...bueno, no está contando el chiste... ...está contando su divorcio... ...y él decía que en ese momento era horrible... ...porque en qué momento se dio cuenta... ...que a él no lo aman... ...y que todos los hombres... ...que es algo que decíamos también aquí en, en una voz de ultratumba... ...solamente las niñas... ...las mujeres con ropa blanca y eso... ...dan miedo... ...los hombres de mediana edad cuando nos morimos... ...y nos volvemos fantasmas... ...no asustamos, no damos miedo... ¿Por qué solamente niñas? ¿Por qué solamente niños pequeños jugando a las canicas? Y, el, y esto viene a colación por el chiste de Chris Rock, porque Chris Rock dice en su rutina y, y se, ve que el, que se ve que al vato le duele, ¿no? Porque a los hombres incluso lo usan como meme, ¿no? Es que a los hombres somos los únicos seres que estamos destinados a no ser amados. O sea, pueden amar a los niños, pueden amar a las mujeres, pueden amar a los perros, ¿Eh? incondicionalmente. Pero a un hombre, hámenlo sin que, sin que sea proveedor, sin que aporte, sin que... O sea, un montón de cosas y empiezas a decir y te quedas así de... <risa> entre ahogar la risa de güey, sí señor, todo se siente bien pinche feo. Pero aguar la risa y... Pero al mismo tiempo dices... Ese tipo de, de cosas que, que van como develando, pues es otra herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en los Oscars? Yo creo que le escribieron los chistes y los chistes van ahí. Y cuando observamos, por ejemplo, Will Smith se ríe. ¿Por qué? Porque dice, ah, estoy viendo aquí a Jada Smith y está lista para filmar G.I. Jane 2. Y, y al, así cuando lo escuches, G.I. Jane 2, la película era con Demi Moore y se llamaba Hasta el Límite, algo así se llamaba en español, ¿no? Nada que ver. <risa> Pero la película en inglés se llama G.I. Jane y G.I. Jane viene de los G.I. Joes, que es un grupo de militares estadounidenses, que son los famosos G.I. Joe y los juguetitos esos sí existen como militares sí, existen. en Estados Unidos, los, jo, los G.I. Joes. Entonces, G.I. James pues, es la señora esta que se mete al curso, no sé cómo por azares del destino termina los militares con el cabello largo y al final de la película se rapa 100% y queda totalmente pelona, igual que la esposa de Will Smith queda pelona. Entonces llega este cuate y le dice, ah, aquí está Jada, ¿no? Y ves a Will Smith ¡Ah! botado de la risa de que va a estar G.I. James y de repente ves el esposo. <risa> ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, no? Y así como que vas a dejarlo, O sea, y está feo Porque a final de cuentas Estamos viendo que la mujer lo manipuló Pero gacho, ¿no? O sea, güey, está chido el chiste Yee-yen, pelona No pasa nada, o sea, ¿y qué es lo que estamos Haciendo? O sea, estamos victimizando la situación Estamos, ay, pobre mujer, que no sé qué Pues ahí trae un chinga al pobre Will Smith No le fue infiel, no está, no está En cada cosa que hace Will Smith, no está minimizando Lo que hace Will Smith como proveedor, como esposo Como no sé qué, entonces, ¿por qué Lo vio así, no? Entonces, y llega Will Smith, Will Smith siendo nuestro príncipe del rap, se levanta muy ofendido y ¡pás! ¡cachetea a Chris Rock! Eso este, no tuvo... No, no, yo creo que fue malo, o sea, estuvo mal. La reacción violenta a este tipo de cosas pues, es de... ¡Bato! No tiene por qué ser, ¿no? Porque pues, estás contando algo sobre lo que está. Como bien lo dice o sea, la comedia, en este caso, Chris Rock hizo uso de comedia aristotélica para comparar a G.I. Jane con J.I. Smith. Y ahí en dos, ¿no? La señora así, toda pelona, etcétera, etcétera. Y esa comedia, basándose en su alopecia. ¿Qué, qué tiene de malo Jada Smith? Mira, vamos a develar <ríe> algo aquí en la voz del pueblo. Fíjense bien. Los pelones. A Eso pesar me fue de que fue la canta del estadio. <ríe> <ríe> sí, nada más es por aquí afuera porque todo lo demás de Adet es, está completamente calvo. O sea, estamos así, alopecia androgénica. ...y contra esa no hay minoxidil... ...no hay nada que podamos embarrarnos... ...tomarnos como para que nos vuelva a salir el cabello... las prótesis... ...solamente las prótesis... ...así los... Este, injertos <risas> o, los ...o las que se pegan, ¿no? ...como la del Jimmy... Ah, ...ándale... ...la del ...te genie, pelan genie. todo y te la pegan así... ...ajá, entonces no hay nada... Pues, que tiene, o sea, no pasa nada... ...o sea, puede ser... ...dijeras tú, es por cáncer, es por algo así... ...pero no sé... ...o sea, aún así, aunque así fuera... Tendría que ver su situación de una forma en la que fuera más sencillo pasarla, o sea, ¿por qué te dejaste el cabello largo? Pues porque me da mucha risa que cuando le hago así o estoy nadando se ve el, la bola pelona y alrededor se ve como cabello y parezco medusa, me da risa cómo se ve, ¿no? Y, y ¿por qué no te rapas todo? Pues porque quiero ver hasta dónde me llega el cabello en su último momento, o sea, quiero ver hasta dónde me llega el cabello largo en el último momento, en la última etapa de mi juventud, ya tengo 31 años, ya no sé qué tal juventud fuente quiero ver hasta dónde llega el cabello pues ya cuando me pidan que vuelva a la oficina cuando tengas que hacer algo ni que requiera el cabello que no tenga el cabello largo no voy a ir a hacerme un casquete corto no voy a agarrar y vale voy a parecer pelota de billar así que no me importa tanto esa parte no pero eso es en cuanto a aprender a, a nosotros a ver por nosotros mismos no a, un chiste no de acá a mi diente aquí tengo separados los dientes de algún modo no sé qué pasó híjole no puedo silbar no puedo entonces ese tipo de cosas en las que tengamos que ver por nosotros mismos a la, hacia la risa de nosotros de, de nuestro elemento pues ya es cuando dices ah pues sí tienes razón sí que no sé qué no para que, sí, podamos que no se dar... sabe reír de decir ¿no? exacto o sea y el hecho de que no sepas entender primero el conocimiento de ti mismo y, y por ejemplo el, el caso no pues cómo voy a negar mi calvicie o sea se me nota a tres kilómetros bueno a tres kilómetros se me va a notar más porque voy a reflejar el sol <risa> Charolazo. Entonces es imposible que, que queramos este, tapar el sol con un dedo. Por eso tenemos que aprender a reírnos de, de nosotros mismos, de nuestras situaciones, ¿no? Por ejemplo, mi, yo le contaba a mi mamá esta onda de que Witch se cayó y estaba hablando así, y mi mamá dice: ¿Cómo se te ocurre hacer esos chistes tan horribles del niño? <risa> mamá, estoy sintiendo horrible. O sea, en serio, no, no, sé, no sé qué es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo muy feo, así dentro de mí pero la única forma en la que lo puedo llevar ahorita en la que puedo alcanzar a reaccionar para moverme que por el CD, que por la medicina que por esto, que por lo otro es haciendo bromas de que el chamaco se va a volver eh, reggaetonero a nivel de Bad Bunny, ¿por qué? Le porque porque presión, todo, ¿no? Exacto, quedó todo lerengo, quedó todo mal pues ahora, ¿qué hago? Ah, le pongo la musiquita de, de reggaetón, le, le doy a que lea unas letras misóginas y unas letras machistas y violadoras y el vato, pum, éxito mundial de reggaetón incluso superior a Bad Bunny, entonces ese tipo de cosas es también una herramienta que la comedia, la risa nos aporta, ya viene la, la siguiente, el siguiente nivel, ¿no? Reírnos, ya nos reímos de nosotros mismos, ya nos reímos de nuestro autoconocimiento, ya nos reímos de las situaciones, ahora toca reírnos de los políticos y reírnos del... De la situación económica, ¿no? Que estamos en inflación, híjole, es que está inflado Porque Carsten está gordo y es el que está inflado No sé, hice un muy mal chiste Burlándome de la apariencia <ríe> de <ríe> Carsten Pero al final de cuentas Que entendamos ese tipo de cosas, que lleguemos a Esa comedia basada en políticos En todo eso, y mira que tenemos Para aventar para arriba, aquí en México Hay Que quienes y... dicen que es un peso pesado, ¿no? De la economía Pero Ándale, Carsten, <ríe> es un peso pesado de la economía y este, Entonces tenemos que entender todo eso Para que ahora nos podamos reír Exponentes de ese tipo de comedia sí, señoras y señores, va a suceder está sucediendo en estos momentos Chumel Torres sí, Chumel <risa> Torres es un exponente de ese tipo de comedia con sus burlas, con sus tonterías, con sus loqueras con que se ponga la, la peluca de como si fuera AMLO cuando lo imita está dando la, el mensaje de que las cosas que AMLO está haciendo están mal si bien es cierto que lo exagera, lo ridiculiza eh, le dice bebé, amlo bebé o amlo no sé qué. Ampli pues bebé. Sí. Amli bebé. bebé. Pues sí, o sea, es forma de, de hacer un poco más llevadero lo que a la mayoría de las personas podrían considerar que está mal, ¿no? Si hace un sketch, por ejemplo, de que va a entrevistar a un jaguar o algo así y dice, y llega amlo con su peluca y, y todo ese tipo de cosas, hacer este tipo de cosas que den risa y que de cierta forma lo veas porque... Chumel no es un informador, Chumel no es un periodista, Chumen no es un comentarista de alto intelecto que dijeras, uy, qué bárbaro, es súper, no, no sé quién en, antes de previo a la 4T, no sé quién le dio ese valor, no sé quién lo volvió el máximo, así, el güey lo que hace es, así como estamos cotorreando ahorita de que, ay, qué pendejo, no sé qué, es lo que hace con sus cuates, da las, lee las noticias y dice, ay, pues qué chistoso, o sea, lo que, lo que es ironizar, las situaciones, ¿por qué? Porque si yo te digo ahorita, el dólar costó 21 pesos, mañana va a costar 19, 19, y ves una gráfica y parece una, qué emocionante es la economía, porque hoy está 20, mañana está 19, mañana está 20, es como una montaña rusa la economía de emociones, y entonces, si no lo captas así, pues te vas a quedar así de, ah, qué payaso, que no sé qué, así, ¿Ah, y cómo, cómo amaneció el kilo de limón, Apenas hace poco fui a Playa del Carmen y lo vi creo que en 50 pesos, dice que ya bajó estaba en 100, ahora está en 50, mañana va a estar en 75, no lo sé. Entonces, ese tipo de cositas cuando aprendamos a reírnos del de arriba nos van a traer un beneficio un poquito más porque va a ser un poquito más fácil que dijéramos la información. Desafortunadamente, pues venimos como despertando de primero del PRI, ¿no? En el que no, no, te podías reír de Salinas de Gortari, de para nada, no te podías reír de, de de cómo se llamaba el otro, Miguel de la Madrid, y ni hablemos de Echeverría o de López Portillo, no, para nada. O sea, la gente en esa época no se podía, no podían ironizar de, de sus acciones, no, no podían que esconder, ¿no? Como Héctor Suárez, lechuga. Ándale, Ellos es... que sí tiraban. Que, que sí le tiraban. O... O... O escondidito. Ándale, a la discreta, o sea, nada como ahora que tenemos al son este ahí diciéndole a Amli Bebé, ¿no? Y después de eso medio reaccionó México y ahora quién seguía, no, pues este Vicente Fox, pues que no se burlaba de Vicente Fox, por favor, o sea, Vicente Desde Fox. Desde que fue a otro rollo, ¿no? A se lo traían... Ándale, payaso Andrés Bustamante, cómo se ponía unas manotas así de Unicel para imitar a Vicente Fox mexicanos, y mexicanos es hoy, hoy así que está complicado que dijéramos: pues, eh, ¿con quién, no? Digo, la 4T ahorita le trae mucha tirga porque a final de cuentas lo que hacía Chumel contra Peña Nieto, ahora lo hace contra, contra López Obrador. Lo ridiculiza, lo ironiza, lo, lo exagera. Y lo mismo hacía contra Peña Nieto. O sea, si ves a Chumel de hace 7, 8 años, ahí lo tenías diciendo que Peña Nieto era el más guapo del mundo. O sea, era pendejo para la economía, para lo que quieras, pero era un presidente guapo. Y, y así de güey, pero no estás diciendo, pues no, porque a quién le importa si tenemos un presidente guapo. Y además, este creo que fue el único o el único que más o menos habló de la estatura de Peña Nieto, porque Peña Nieto es un nombrecito como de 1,65, no es tan alto. Entonces se hablaba de que, que si sí, Peña Nieto, pero es, es difícil porque mucha gente empezó a decir ¡Ay, es que como le tira el gobierno es un intelectual! ¡Claro que no! ¡Es que es un gran periodista! ¡Claro que no! Es un güey que tuvo la fortuna de más o menos le dio risa a la mayoría de las personas y se y pegó. Pero de ahí en fuera que dijeras tú es un intelectual, no es, no es cierto. O sea, copia, como bien dices, las fórmulas gringas, tomar la escaleta, tomar una escalerita hacer una rutina muy plana y pues, pues al final de cuentas es este algo que va a contar algo, algún conflictillo por ahí y una resolución y es lo mismo que hacen todos los estandoperos no toman un, una, una se le llama la creo, premisa que es la ¿no? escaleta o sea van van como su guión y tienen marcados aquí es el punchline aquí es el timer y me quedo callado un ratito para que la gente se quede como esperando y si no hago una cara y, sí. y ese tipo de cosas ellos lo hacen, pero como bien dices, es lo, lo mecanizaron, lo industrializaron, lo empaquetaron y pues ahí están los productos, ¿no? Y uh -huh. a, como hay uno que otro que se salva, pues tenemos también a Sofía Sofía Niño de Rivera, que esa no da risa de, de ninguna forma, o sea, está complicado encontrarle. <risa> Digo, o sea, porque cuando digamos no da risa, ¡ah! Sí, es cierto, no da risa. Pero, a mí se me daba risa las primeras rutinas que sacó en Netflix, me parece pero ahorita ya es como más de lo mismo, ya no como que no avanzó. No pudo renovar su rutina, su onda, pero sí estuvo difícil de es que es muy complicado de digerir porque así no es cierto, la estoy confundiendo con otra. Había una chava que decía que se pues, estaba bien borracha y que había una fiesta y que no sé qué, y que pues no sabía y que para este, eh, comprobarse, compró una prueba de embarazo que estaba en una gasolinería y que estaba ahí haciéndose la prueba de embarazo y viendo y que mientras hacía pipí en la prueba de embarazo ya se mojó los dedos y que le hacía así, la que no sé qué y, y, y que empezaba a imaginar, ¿no? a su bebé, el futuro que le esperaba como madre soltera, todas las peripecias que contaba con su bebé como madre soltera y que cuando levantaba la de esa cosa decía negativo, y que empezó como a llorar de la, de que, de la felicidad de que no estaba embarazada, y que a la mera hora dice... Ay, hubiera estado padre Entonces, Sí, sí, era de Sofía Niños. Sí, sí, era verdad, Sofía Niño de Rivera Entonces, era como Esa primera parte, pero pudo haber Escalonado más, pudo haber sacado otras rutinas Pero le costó como trabajo Por, no sé si Sus ideas de feminismo y machismo Y esas cosas, ya no pudo como alcanzar A, a, la, a, a otro nivel ¿No? Porque, digo como, como comedia de mujer soltera Y eso pudo haber funcionado en sus primeros años Pero... Después la mayoría del público pues, se casó tuvieron hijos, tienen vivencias, como lo hace el cuate Franco Escamilla O sea, Franco Escamilla lo vamos a mencionar cada rato porque al final de cuentas uh -huh. pues es el máximo exponente. Y así como es el máximo exponente, sus relatos, sus anécdotas, sus, sus situaciones cómicas han ido evolucionando conforme su público ha ido creciendo. Quiere de decir esto primero la anécdota, ¿no? Que se iba con la novia y que si yo gano Señor, 10 pobrecito. pesos, uh -huh. ándale... Y todo eso, y luego cuando se encuentra con el exnovio, la novia, ya todos nos ha pasado, ¿no? Estamos casados, somos una pareja, y de repente vamos y llegamos y el exnovio, ¿no? Oh, claro que sí, estoy... Pues claro, pero pues está conmigo, ¿no? Y ese tipo de cosas que Franco va como evolucionando, ha ido evolucionando en los años, es lo que lo han mantenido vigente, a diferencia de otros cuates, ¿no? O sea, la comedia, por ejemplo, Carlos Vallarta. Carlos Vallarta es una comedia muy focalizada a, a la parte de... Um, como dijimos al barrio, a las situaciones de, de, de barrio que podemos vivir la mayoría, sin embargo, por ejemplo, yo puedo decirles, yo soy una persona originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, y todas las vivencias que Carlos Vallarta cuenta, ¿no? que había un policía que se sentaba y se la jalaba, y que traía la pistola en la mano, y que la gente, la... a mí me tocó ver también en Ciudad Neza lo mismo, y me daba como ri... entre risa, y de que me recuerdo de que en la calle donde yo vivía, Avenida Sor Juana, había una patrulla siempre con un pinche policía cheleando, fumando mota, aturbándose y con la pistola así como rascándose la espalda y cosas así. Y, y, y Carlos Vallarta cuenta un chiste similar, bueno, narra una anécdota similar en su natal San Vicente Chico Luapan y, y quiere decir que en ese momento pues, ah, pues sí me veo reflejado en lo que Carlos Vallarta cuenta. Sin embargo, cuando ya Carlos Vallarta cuenta otra anécdota del mismo San Vicente Chicolopan, yo que tuve como la necesidad de salir de mi barrio y no volver en casa, 20 años tiene que no voy a esa, pues sí siento como de, híjole, ya no ya no me, ya no encajo tanto, ya no empatizo tanto con esa parte. Pero, por ejemplo, ya veo a Franco es que, a mí ya, que ya se casó, que ya tuvo hijitos, que su hija, que da la sensación de que quiere más a la hija que al hijo, sin embargo... ...pues es diferente, ¿no? Que al hijo sí, sí. tienes que decirle... ...y ponte así, y chíngale... ...y no sabes si reírte o ponerte a llorar... ...porque el niño te está sintiendo feo, ¿no? Y, y toda esa evolución que van teniendo... ...las situaciones de su comedia... ...pues han han, han ...por decirlo de una forma muy romántica... ...han crecido con nosotros... ...en sus narraciones... ...y al mismo tiempo él también creció con nosotros... Pero ...faltan todavía como otros... ...temas, otras cosas, otras áreas... ...que podría abarcar la comedia... ...no sé, o sea... Que yo me imagino, por ejemplo, estás haciendo ejercicio y te da un calambre y para cuando, para cuando te está dando el calambre al mismo tiempo quieres un pan. O sea, todo ese tipo de cosillas que, por ejemplo, podríamos tomar las situaciones, también tendrían a la parte cómica, a la parte de que nos dé risa y desde la risa poder nosotros ir como solucionando cosas, llegar a otros temas o... ...muchas veces nos ayudan a llevar las, las situaciones dolorosas, las situaciones feas... ...y es una herramienta que más allá de que pensemos en cosas psicológicas y antropológicas... ...de que enseñan los dientes y eso es una reacción an, animal o de animal. distinto... ...pues no, a final de cuentas es yo creo que parte de lo que nos hace o nos diferencia de los, de, de los animales o de los simios... no ...porque a mí me gustaría, por ejemplo, qué les causa gracia a los simios o por qué consideran como hacer como gesticulaciones de risa. No sé, o sea, esa parte sí definitivamente la tengo, pero completamente fuera de radar. Sin embargo, como humanos, el hecho de que podamos entender que ah, ya se cayó sobre el mismo pastel y ya qué risa, ¿no? Esa parte, pues, ya no separa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¡ay, se cayó! y para estos pasteles modernos que traen como formas, les ponen palillos. Imagínate una persona que se caiga, <risa> levante la cara y, y trae los palillos como cuernos. Entonces eso ya es humor negro Porque te da risa basado en algo que lastimó a otra persona ¿no? Digo, ahí ya es otro, otro tema Que si sí quisiéramos eh, tratar en un programa 2 de esta versión en, en, en el que hablemos ya del humor negro ¿no? ¿Por porque a lo mejor dicen No, pues es que el humor que trataron en este programa Fue como muy blanco, como muy simple, como muy así ¿Qué hay del humor negro? Bueno, el humor negro ya está difícil Porque el humor negro sí implica Cosas de discriminación, de discriminación. racismo. <risa> este deja Contacto racismo. físico, ¿no? Contacto físico, que sí si se cae. ¿Has visto, a, ¿Has visto a este cuate que se llama Pranquedi? Que es como que hace ah, bromas. Sí. Y ya más pesadas, ¿no? De que según les embarra cajeta en la mano y que es caca. Eh, hay un francés que hacía esto antes que él, que se llamaba Remy Guillard. Que hacía también comida, comedia de ese tipo, ¿no? Que incluso se llegó a colar hasta en una copa. De Francia y se disfrazó de jugador de fútbol y andaba celebrando la copa y nadie se dio cuenta hasta mucho después. O que incluso tomaba las calles vestido de canguro, iba a los buffets, saltaba como loco ahí todo el tiempo, <risa> tiraba a gente en un club de golf al lago, hacía muchas estupideces. Fue lo que emuló Franqueri. Eh, no está negra, pero es como de contacto física. El famoso señor de la tienda, ¿no? Que siempre le iba a molestar a Y ahí sacaba bastantes risas Cosechaba bastantes seguidores Ahora creo que traen ahí una disputa este, Que dice Alguien le decía eh, Que Prankedy había dicho Que él, él hizo al señor de la tienda famoso Y le dice el señor de la fi, de la tienda No, yo te hice a ti, Prankedy <ríe> Entonces ahí está como un pique interesante hay muchos de estos videos que igual conviene tomarlos en un volumen 2 Para una de estas entregas de Analizando la Comedia Y ya nos estarán diciendo todos ustedes, amigos, qué más quieren que tratemos O qué cómico o comediante actual les gustaría que analicemos Para pues realmente darles la opinión No sé con quién quiera, sí, cerrando la idea, Néstor, para despedirnos en, este, en esta versión Sí, para, para esta versión de la, de la Voz del Pueblo MX y en esta emisión de La Voz de la Comedia número uno, pues prácticamente número uno, lo primero es aprender a entender la comedia y lo que nos va a dar risa. Ya, va, ya hemos visto ¿no? que... ¿Dónde sacábamos la risa? Ah, pues de la televisión, bueno, basta de todo eso, incluso la televisión está agonizando, que es otro tema que quisiéramos tratar en, en la voz del pueblo, la dolorosa y agónica, la dolorosa y prolongada agonía de la televisión mexicana, pero ese va para una parte número 4, a ver qué se nos ocurre, pero ya basta de esa comedia. funcionó entre 1975 y 1995 a lo mejor, pero ahorita ya es distinto, tenemos que ir viendo qué otras situaciones son para, la, para generar esta risa, ¿no? Aprender a reírnos de las situaciones ayuda mucho, créanme. Se los puedo decir, ahorita el chamaco estuvo ahí en peligro, estuvo en situación difícil y pensar que... Las bromas, en este caso, lo que estuve yo haciendo, me ayudaron bastante, ¿no? El simple hecho de cuestionarle, güey, ¿por qué te caíste de una bicicleta estática o de una bicicleta que estaba estacionada? No lo puedo creer. Entonces, me ayudó demasiado porque mientras mi esposa así, se cayó el niño y lloraba. A ver, yo lo reviso, ¿no? A ver qué tienes. E ese punto es importante porque puede ayudarnos por ejemplo la risa a liberar toda esa tensión ¿Por qué? porque muchas veces estamos vemos algo así un o algo y queremos como reaccionar y no podemos entonces tenemos que aprender a buscar la parte en la que a lo mejor la risa nos libera en ese momento y ya podemos estar un poco más tranquilos es importante porque a final de cuentas la comedia pues es una herramienta que tenemos como humanos para llegar a otro a otros niveles aprendizaje Em, crítica social Saber lo que está mal a nivel global Todo ese tipo de cositas Son mucho más fáciles de entender Mucho más digeribles Con una buena risa Con una buena carcajada Es obvio que a nadie le va a gustar lo mismo Que a otra persona O sea, todos somos diferentes No quiero decir que así de yo sea súper fanático De Chumel Torres o de Franco Escamilla No, o sea, son los exponentes que hay No porque yo Ay, sí, mi camisa aquí y la cara del Chumel No, no nada que ver ...simplemente son los exponentes que tenemos... ...y a final ya de cuentas... Treco Torres. ...Ándale... ...tenemos que tener... Desierto, que ...necesitamos este tipo de, de, de cosas... ...para poderlos ir viendo... no ...y como siempre decimos en la voz del pueblo... Si ustedes ven a estos cuates y no les gusta lo que hacen Y ustedes consideran que tienen una aportación Pues estamos en una era maravillosa En la que podemos todos Encender la camarita de la computadora Del celular De en donde estemos Y contar las vivencias, los chistes Y hacerlo a nuestra forma Y poder nosotros también comunicarlo Y habrá quien, como puse el ejemplo De la caja del gato de Schrödinger Habrá quien le dé risa. Y va a ver quien se destornilla de risa Con, esos, con esa... Con, esos, con esas situaciones divertidas focalizadas, y en ese momento, pues a lo mejor quita y tenemos un nuevo cómico, entonces, atención, ahí es importante que aprendamos la parte de la risa, yo creo que este, este programa sí fue muy liberador, hubo mucha risa, en serio, yo sí estoy, hasta me duele por acá, de llegar a la parte de, de reírnos, de, de, de tener toda esta comedia, tener todas estas situaciones... Porque a final de cuentas, pues sí nos hace falta esta onda, ¿no? Y sin llegar a la exageración de la risoterapia, que por ahí luego... Hace un tiempo vi un cuate que risoterapia y el cuate... ¡Ay, disculpe, señor, se siente bien! Me está preocupando porque su risa es así, porque se ponía hasta morado, ¿no? Y no, es que te tienes que reír, que no sé qué, no... Y a mí como me daba como miedo, ¿no? De que... <risa> el señor! Este, no, yo no puedo, yo no puedo con permiso, ¿no? Sin embargo, el hecho de que a mí me dé la ris me dé risa en el experimento de Schrödinger, que no hay un gato, que hay una iguana, este, funciona más o menos de esa forma. Así que aprendan a reírse de, uno, las situaciones, conózcanse a ustedes mismos para que también puedan saber eh, cómo reírse de ustedes, de, de ustedes mismos primero frente al espejo. Y, ¿Y esto por qué? Porque si no lo aprendemos desde un principio o, de, o se lo enseñamos a los niños, por ejemplo forma vulnerabilidades, que si el gordo, que si el chaparro, que si el negro, que si el alto, que si el azul, que si el cualquier cosa, entonces esa vulnerabilidad pues es, se refleja hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen, ah, es que te burlaste de Jade Smith porque estás, está pelona, yo también estoy pelón, o sea, y no pelón, o sea, calvo, o sea, completamente calvo, o sea, nosotros, ahora sí que entre pelones nos vamos a entender, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que hayan visto este episodio. Si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias. En verdad que estamos muy emocionados. Este programa eh, es importante porque eh, vamos a estar publicando las bases para que se ganen una tarjeta de Amazon en los próximos videos. Todavía no están las bases, vamos a preparar las bases para que se ganen una tarjetota de Amazon, de Android, de Apple, de Spotify, de lo que ustedes quieran, de 500 pesotes para la voz del pueblo. Pero obviamente... Tienen que estar suscritos a la voz del pueblo, suscritos al canal XHT Web, en todas las redes sociales donde estemos, para que puedan participar. Pero en próximos programas vamos a estar dando de alta las especificaciones para que también puedan entrar y seguir las reglas, porque es, un, es, es de que se lo ganen, ¿no? No es, no es de azar, no es un sorteo, no es nada de eso, sino es de un regalo para las personas a las que realmente les guste la voz del pueblo MX y les gusten las locuras que hacemos en el canal XHT Web. Es correcto, ahora estaremos dividiendo ahí una parte en cada red social para que de ahí obtengan sus acertijos O sus piezas del componente que va a ser para las bases que se van a compartir aquí Pues más que nada amigos, también recomendación, usted ríase de lo que quiera Realmente tampoco limite, por ejemplo, a alguien a que solamente consuma un cierto tipo de comedia o que le dé la misma risa que a usted No, yo creo que también esa libertad Debería existir En nuestra familia primero Y también en la sociedad eh, No premeditar, obviamente Si son niños, pues tampoco los vas a dejar eh, Estar viendo un, un contenido inapropiado para ellos ¿no? Que tenga contenido eh, Para adultos, por así decirlo Ponen la para que se entretengan <risas> los chamacos ahí Ándale, que les pongan la cotorriza Y luego anden preguntando ¿Y qué es esto, papá? ¿Qué es esto, mamá? porque también ustedes se van a poner en una situación pues incómoda, ¿no? si lo quieren ver así o si les da risa, pues dense, ¿no? la verdad es que cada quien es libre de tomar sus decisiones pero, pues sí, yo, yo sí creo en la categorización de algunos eh, contenidos, no todos se aplica, obviamente ya también están a criterio de, de cada quien y de cómo lo tratemos con, con los, en este caso con los menores ¿no? ya si al abuelito no le da risa que se burlen de algo en específico yo también, este, pues la gente tuvo una formación distinta a la de nosotros y hay que respetar eso, pero pues ya está ahí, redes sociales, acuérdense, de visitar todo lo que tenemos en el material de Facebook, también YouTube, tenemos eh, Instagram, tenemos eh, eh, ya los podcasts recién subidos, ahí a las plataformas de audio Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Anchor y otros que se van sumando por ahí para que usted vaya escuchándonos en la radio, en, en su estéreo del automóvil y no tenga que distraerse, también puede vernos eh, por aquí, escucharnos por allá. Esto ha sido todo. Recuerde XHT Web, la voz del pueblo MX, en todas sus variantes. Búsquenos, es muy importante la MX. Si no los encuentra, al momento de hacer una búsqueda en YouTube, se va al canal de XHT Web, que es la primera, el primer objetivo de búsqueda. Y si quiere pasar a La Voz del Pueblo, ahí se puso un comentario para que le dé clic a la imagen y se venga también a suscribir a tanto XHT Web como a La Voz del Pueblo y esté conectado con los dos proyectos que tenemos ahí bastante buena información, buenos videitos y denle una ojeada ahí, coméntenos, denle like. Y todo lo que quiera ponernos ahí Creo que hasta nos pusieron por ahí una oración De Dios en un video sí. Comenta usted lo que quiera sí, pues Si caen en XHTW, póngale ahí ¿Dónde están los de la voz del pueblo? Y yo personalmente me encargo de guiarle Hasta la voz del pueblo MX Para que pueda disfrutar de estos videos también En todas sus variantes, ya sea con el DOC con las chicas o con su servidor También estamos aquí en La Voz del Pueblo Y si usted quiere participar, si usted quiere aparecer en uno de estos cuadritos Aquí, como nosotros, aquí a cuadro Con algún tema específico, con algo que domine O simplemente quiere mandar un saludo O algo apareciendo en un segmento De, no sé, cumpleaños Lo que sea, aquí en La Voz del Pueblo Escríbanos a contacto arroba xhtweb.com.mx al telegram de xhtweb o a sea, usted entra al telegram le pone el buscador escribe xhtweb y ahí nos, nos deja su mensaje quiero aparecer en la voz del pueblo con tal tema y será bienvenido preparamos los temas y participamos todos juntos exactamente ya se vienen segundas partes de videos importantes para el canal ya está por ahí en tendencia mucho el de eh, divorcio 2 tinder Tinder 2. A ver si nos acompaña otra chica o... Ah, ese es más como Gustavo, ¿no? Y Sueño Mexicano 2. Ya están por ahí preparándose, están cocinando. Voz de la Galaxia, ya también pronto vamos a sacar un videíto nuevo. Está por ahí en, igual en la tintera. Y si usted eh, quiere algún otro tipo de contenido que le interese ver en este canal, que lo analicemos y lo abordemos para platicar con usted o que entre nosotros podamos Incluso agregar algún eh, experto de nuestros amigos, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo tengo mucha comezón porque me estoy descarapelando. <ríe> me quemé bastante feo en la alberca. Pero, pues, ¿qué se va a hacer? Muchas gracias y recuerde, ríase, ríase. La risoterapia <ríe> libera este, algunas eh, hormonas en el cuerpo, ¿no? También. Digo, no le exagere también, como dicen Néstor, que se ponga moral. Sí. Ah, tiene que ser espontáneo y tiene que ser natural, porque si no, eh, te puede creer. Imagínate, estás ahí en la risoterapia ay te infartas. Ya no te está divertido. Te va la mandíbula, ¿no? Ah. <risa> Pierde lo divertido. Entonces, ríanse y nos vemos la próxima emisión de La Voz del Pueblo MX. Hasta la vista, baby.